Estamos llevando a cabo una capacitación en manejo integrado de plagas eh, relacionado al control de mosca de la fruta, sobre todo para un poco afianzar los conocimientos eh, de todos los productores hortofrutícolas de este sector. Hay una participación activa por parte de, de los beneficiarios, están muy interesados en todo el desarrollo del proyecto, hay también una buena respuesta en campo, nuestro equipo técnico capacitado adecuadamente adiestrado está recorriendo cada sector de nuestro distrito y una muestra es que el día de hoy por ejemplo se han hecho presentes eh, los beneficiarios de este sector la comunidad de Yaoyipata aquí en el distrito de Yanatile decirles pues que este proyecto que tiene como objetivo este, establecer áreas de baja prevalencia de mosca de la fruta quisiera pedirles un poco más de conciencia eh, una participación de repente vamos a decir un poco más activa por parte de ellos lo están haciendo sin embargo, pedirles que no bajemos la guardia en el tema de supresión para controlar además, que las frutas, las actividades en campo deben ser permanentes, deben ser continuas. Entonces yo eh, haría un llamado para que todos los conocimientos que se les imparte a los agricultores puedan ponerlo en práctica en campo, conjuntamente con el asesoramiento técnico ¿no? de, de nuestros profesionales. Las labores que nos pertenecían, pues la labor cultural el recojo de los frutos caídos no lo estábamos poniendo en práctica porque aún todavía no habíamos entendido cómo se reproducía la mosca. ¿no? A pesar que ha habido unas capacitaciones anteriores, pero no poníamos en práctica. Por desconocimiento de la cantidad y de desesperante de la reproducción de la mosca, entonces yo creo que hoy día ha sido una capacitación bien abierta y hemos entendido de qué manera esta mosca se reproduce tan rápidamente y vemos que en los dos meses que no se ha hecho el, el seguimiento, se ha reproducido de tal manera que nos estaba ya otra vez preocupando. Yo creo que a partir de la fecha también nosotros vamos a poner nuestra parte en las labores culturales que nos pertenece para contrarrestar un poco más esta eh, mosca de la fruta.